Bueno y pues ahorita estamos aquí en Royal Oak Vamos a viajar todo esto Hasta irnos para acá Y después de acá nos vamos a ir a esta zona de este lado Que van a ser los Fireworks eh, Ahí van a ser los Fireworks de Honda Celebration Light Y acompáñenos González a esta nueva aventura Vamos a recorrer una parte de Bornaby nos vamos a ir directamente hacia Vancouver, a downtown Vancouver saliendo un poco de la zona de confort son las aproximadamente ya siete y media de la noche queríamos estar en casa descansando pero ahorita vamos a salir, a dejar dejamos el carro nos vamos a venir este, en transporte público y vamos a ver qué tal nos va en este recorrido hacia Celebrations of Amigos, vamos saliendo del evento de los Fireworks, venimos todos sudados, <risa> cansados. Estuvo muy padre, pero ven toda la gente que viene atrás. No sé si se alcanza a ver igual, pero va muchísima gente. Tanto aquí como atrás como adelante Entonces, eh, pues sí, vale la pena venir Se pone muy padre, la, eh. los juegos están súper padres Pero muy cansado sí. Yo hasta llegar porque tengo cansado Y entonces ya fue así como fuimos a por segunda ocasión aquí a Celebrations of Light la primera vez que fuimos fue en el 2019 cuando llegamos, ¿verdad amor? Sí, sí, 2019. Y bueno, pues ahí estuvo padre, estuvo bastante bueno. Este, El día de hoy pues ahora fue algo diferente porque tuvimos que viajar con Tenochito. ¿Cómo se siente viajar con bebé? A ir a un juego, a unos juegos, a, un, a los fireworks. <risa> ¿Me hablaron? mi <risa> nombre? Bueno, una de las cosas que siento que, se, eh, que es diferente Es que pues obviamente hay que estar al cuidado de eh, esta personita, del bebé de nuestro hijo Ya que pues eh, él quiere moverse, quiere caminar este moverse de un lado a otro entonces pues el lugar en teoría es para que te sientes para que estés ahí conviviendo con tus amistades con familia pero ahorita pasamos de compartir tiempo juntos a compartir el tiempo con nuestro bebé entonces ¿cómo te sí. sentiste en ese sentido? Pues algo muy diferente porque efectivamente la primera vez que nosotros fuimos pues fuimos con la libertad de solamente él y yo de movernos en el momento que quisiéramos, eh, acomodarnos, es más ni siquiera buscamos un lugar fijo sino que anduvimos ahí caminando y explorando, pero por nuestra, por, por nosotros pero ahora fue diferente porque Tenochito nos demandaba, entonces ya no era movimiento libre de nosotros sino era eh, hasta cierto punto complacer a nuestro bebé para que pues no se irritara porque había muchísima gente, mucho movimiento y sí, sí se ve de diferente forma afortunadamente eh, cuando empezaron los juegos, pir juegos pirotécnicos pues él ya estuvo eh, un poco más cansado ya no tenía tanta energía y pues pudimos disfrutar eh, los 30 minutos que duraron los juegos Sí, y ya después algo que fue que me gustó mucho es que el transporte de aquí de pues de, de Canadá es bastante eh, bueno con respecto a que llevas tu carreola. Tienen... To casi todos los elevadores funcionan. No me ha tocado ver hasta ahorita. Hay sus excepciones seguramente. Pero eh, los elevadores para pasarte de planta baja a primer piso, segundo piso, eh, son bastante ágiles. Y de hecho cuando llegamos ahí a la estación de Burrard... Ajá. Eh, había sí, sí. había este, eh, los buses... Eran dedicados y tenían la leyenda Fireworks Entonces iban directamente hacia los juegos pirotécnicos No nos teníamos que formar en la, en, en la fila principal Había una fila especial para carreolas Y pues nos metían ahí directamente ¿no? Era más rápido y pues es mayor facilidad en eso ¿no? Claro, sí, algo que nosotros eh, normalmente no usamos el transporte público eh, Desde que nació Tenoch hacia acá pero eh, de verdad está muy bien, bueno, yo siento que está excelente eh, si comparamos a, a nuestra ciudad de origen eh, el tema de la adaptación del transporte público porque efectivamente el camión, el bus, tiene su espacio diseñado para personas con discapacidad porque aquí mucha gente no usa sillas de ruedas como la que todos conocemos, no normalmente ellos usan una que es eléctrica, y pues hay su rampita y tienen el espacio para que ellos se puedan acomodar dentro del, del camión, tanto eh, personas con discapacidad como eh, el tema de las carriolas. Entonces, la verdad, eso aplica tanto en el camión como en el metro y también pues los elevadores están funcionando. Pero algo muy importante, la gente suele respetar ese, ese tipo de espacios, entonces yo creo que por eso funciona... Pues si no a lo mejor excelentemente eh, funciona eh, súper bien porque nos da la facilidad para eh, las personas que en su momento usamos el transporte con nuestros bebés pues podamos hacerlo fácilmente. Experiencia, ¿te gustaron los juegos pirotécnicos que viste? Esos ah. que sean. Ya cuando estábamos ahí llegamos allá a la playa porque este evento fue ahí en English Bay. Y eh, pues al principio este, eh, fue complicado porque habíamos encontrado ya un lugar, pusimos nuestra mantita para podernos sentar y poder estar ahí, pero este, quería moverse Tenochito, entonces eh, uno de los dos se tuvo que mover para que él estuviera caminando, estuviera ahí en la arena, sobre el pasillo. Y el detalle es que había bastante gente, entonces en ese sentido había que tener pues mucha paciencia nosotros como papás primerizos pues estamos aprendiendo a justamente a, a tener ese contacto que un bebé, que, que un hijo demanda, ¿no? Entonces eh, es, eh, es como que muy diferente el hecho de ir a, a ver juegos pirotécnicos, pero también ya no es estar eh, solamente entre ella y yo, ¿no? Entre nosotros dos, sino es como que dividirnos el tiempo para poder este, sobrellevarla, él se canse, aproximadamente estuvo eh, corriendo, caminando como una hora, una hora y cuarto, más o menos. Sí, aproximadamente, sí, sí. yo me sentí muy <risa> <risa> eh, Pero bueno, era justamente para que en ese momento Tenochito este, se cansara y ya cuando venta empezaron los juegos pirotécnicos a las 10, nosotros llegamos ahí contigo como a las 9.40 y ya una sí. vez a las 10 de la noche empezaron los juegos pirotécnicos. Pensamos que se iba a asustar y cómo fue. Esa no, el, el, como pudieron ver el 1 de julio que hicimos eh, un video acerca del day Canadá, pensábamos también que se iba a asustar con los ojos pirotécnicos, pero no, yo creo que el, de repente sí se escucha un poco fuerte, pero no como para que se quiera ir del lugar. Y en esta ocasión, pues igual no estaban tan cerca, o sea, sí pusieron como un barquito unos metros, no sé qué tantos de distancia, pero no era tan impactante el ruido. Eh, de repente lo que sí lo ponía nervioso porque lo hacía así era el tema de que las bombas eh, de repente como que daban el, el efecto de que se acercaban a, hacia nosotros entonces yo creo que pensaba que, que le iba a caer o no sé pero no la verdad yo lo vi muy atento al principio sí. estaba este lloramos a muy al principio porque pues saben la gente aquí este llega desde las 5 ah, desde sí. las 6 de la tarde y entonces se reserva su espacio hasta adelante, justamente en la arena pero este, pues, hay personas que llegan un poquito más tarde por, debidas, eh, por diversas actividades y pues de repente quieren meterse hasta allá, hasta adelante o, o de repente las que ya se habían quedado hasta adelante ¿Qué es lo que hacen? Tapan la visión de las demás personas entonces eh, eh, justamente estaban paradas, estaban grabando y empezaron a hacer ruido la gente que estaba sí. a nuestra altura y les estaban gritando sit down, sit down, sit down entonces pues varias, varias personas nos unimos al grito y entonces Tenochito, más que espantarse por el cohete o por las luces, estaba espantando porque gente alrededor estaba gritando como normalmente no lo hacen. Sí, sí, sí, eso fue lo que le asustó, no le asustaron los cohetes, le asustaron de repente escuchar los gritos y como si era bastante, porque sí, efectivamente hay gente que llega y de repente así dice, ah, pues ya llegué justo a la hora que empezaron y se quieren meter, pero no consideran que hay gente que llegó desde, no sé, desde las 10, 12 del día o qué sé yo Y llevan su mantita, la verdad está muy agradable para las personas que llegan con anticipación Porque pues llevan que su comida, que este, sus bebidas, que la sombrilla, que la mantita Entonces se ve así súper padre eh... Casi podría decir que es un ambiente 100% familiar porque si bien eh, hay gente que se lleva sus cervezas o que está fumando marihuana porque como sabrán es legalizada, pues no nos ha tocado ver que alguien se ponga agresivo, eh, que ni tampoco que empiece a aventar cosas, o sea todo estuvo muy tranquilo a pesar de que era un evento masivo. Sí, la salida ya al momento duraron, bueno, justamente los cohetes duran como 25, unos 25, 28 minutos más o menos. Y ya al momento de la salida nos costó un poco de trabajo porque llevábamos carriola. Pero si no lleváramos carriola o fuéramos como este eh, sin niños, este, sin niños pequeños, este eh, la salida es muy ordenada. O sea, la gente no se empuja o... O sea, hay sus pequeños detalles al ser... este eh, eh, over, overcrowded, que, que hay mucha gente, como la, es un evento masivo, o sea, hay como que cierta cercanía entre diferentes personas, pero no es como en Latinoamérica, como para que te estén aventando, que se ponen un poquito agresivos. ¿Qué pasó? Sí, ahí sí como que... <risas> ok. <difiero> un poquito. <risas> Considerando que llevábamos carriola. Sí, sí, okay. porque la verdad sí, a mí que yo llevaba Tenoch cargando, eh, Axel llevaba la carriola pero a mí sí me tocó que llegaban y se querían pasar en especial gente que hablaba español porque sí hubo un momento en el que yo sentí que sí me estaban aventando y les dije, hey, estoy con mi bebé y me dijeron, ah, sí, perdón, perdón entonces normalmente era, me, al menos los tres personas que se acercaron se, como empujándome, este, que seguramente no lo hicieron al propósito y tampoco vieron que traía a Tenoch pues como que dijeron, ah, lo siento, hablaban español pero sí, o sea, sí, sí, definitivamente es una salida más ordenada comparada quizás en nuestros países de origen. Pero sí, era muy masivo el evento, entonces eh, para salir eh, no fue sencillo, sí hubo un, como un embotellamiento Y pues había que estar ahí como que pues esperando, yo sí sentí como esos este, empujones como si fuera en el metro Especialmente como en la salida porque se hacía un cuello de botella, hay como que entre la playa y ya las calles Hay una, este, había como cercas, estaban las escaleras o rampas entonces ahí sí era un poquito más difícil de salir porque ahí era lento completamente, ahí era lo difícil pero ya una vez llegando a la calle ¿tuviste algún empujón? no, conocido? ya una vez que salimos de ese de donde estaba como la división de la playa entre la calle y eh, que salimos de ese embotellamiento ya todo fue súper eh, fluido, de hecho como lo pueden ver en el video había bastante gente pero pues teníamos como nuestra distancia entre cada las personas ¿no? entonces eh, en general lo recomendamos sí, es un evento que si bien, eh, por ejemplo nosotros decíamos que echaban más cohetes en nuestro pueblo no porque en las fiestas que hacen pues normalmente echan como dos horas una hora de cohetes y es, este los echan y los echan no pero eh, aquí pues no están evaluando la cantidad ni el tiempo sino están evaluando como la calidad artística que tienen eh, eh, el efecto de estos juegos pirotécnicos y honestamente pues sí se ve muy limpio no porque no es así como cohetes este nada más echar por echar pero bueno eh, de, de hecho pues es un concurso que hacen entre tres países cada año y pues concursan para ver quién tuvo como un mejor efecto artístico y pues no sabemos quién ganó, ¿sabes quién ganó? No <risas> Ahorita lo vamos a checar, se los vamos a dejar aquí pero nosotros fuimos al día de Canadá en el día que concursó y pues aquí les vamos a dejar unos videoclips de cómo estuvieron que los videoclips ya pasaron antes, mientras estuvimos hablando ya estuvieron pasando los videoclips Ah, bueno, me dice mi esposo que para, <ríe> para esto ya pasaron los juegos artificiales <ríe> Ah, los eh, no, pirotécnicos como, como vieron, pues estuvo bastante... Este, está bastante bien el, el evento eh, fue, eh, va a ser un reto para gente que vaya así con un bebé, que vaya con un toddler, eh, pero vale la pena eh, salir eh, y disfrutar sobre todo porque este evento ya había dos años que este, ya no se hacían eventos tan masivos, yo lo que le dije a Ana mientras estábamos ahí es un oye ya viste, casi nadie trae cubrebocas, entonces era como después de dos años tener un evento masivo aquí este, en British Columbia pues es padre, es eh, otra vez como alentador saber que estamos regresando a la normalidad de antes. Y pues nada, sin más, por el momento creo que sería todo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Y ya, bueno, para el próximo año esperemos que si tu sueño es llegar aquí, pues te toque ver este tipo de actividades. Eh, les invitamos a que nos digan si este tipo de videos les gusta eh, Para que ustedes este, nos hagan saber eh, Tenemos también varios videos de varias solicitudes de ustedes Que están en cola Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo posible Para poder hacer un poquito de investigación y, Pero sin duda alguna tenemos a varias peticiones Tenemos ahí alrededor como unas 8 peticiones de videos Se van a hacer, se van a hacer realidad Hacemos nuestro mayor esfuerzo este, el tema del trabajo, el tema de familia entonces hacemos lo mayor que se puede, así que si les gustó este video, háganoslo saber con un like sus comentarios, si no se han suscrito, suscríbanse y de momento ahora sí, sería todo bye, cuídense mucho